¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Hay alguien por ahí.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 Ahora debería ser llamado Scrap Trap en lugar de Springtrap. ¿Realmente no sabes nada? ¿En qué año estamos? Estamos en el año 2120. Han pasado 100 años desde que te escapaste. movido hacia el futuro. Este no es el mundo que recuerdas. Todo ha cambiado. Shadow Freddy ha tomado el control del mundo. ¿Y la humanidad? ¿La humanidad? Casi dejaron de existir. Cuando Shadow Freddy creó su ejército, usó el orbe para hacer que sus animatrónicos fueran resistentes a cualquier tipo de arma humana. ¿Y cómo destruiste a sus soldados, si los animatrónicos son inmortales? La razón es simple. Shadow Freddy tiene un ejército tan enorme, que el orbe no pudo mantener el poder de resistencia al daño en todos los animatrónicos. El resultado fue que todos los animatrónicos perdieron su resistencia al daño, excepto Shadow Freddy. He estado destruyendo a sus soldados durante muchos años. pasado. Los humanos no pudieron detener a su ejército. Estaban matando a todos los que se resistieran. Creó nuevas fábricas y expandió su ejército, tomando cada país uno por uno. Hasta el momento en que cayó el mundo entero. Pero todavía hay algunos países que resisten. El mundo está perdido. Este es el fin. Eso no es cierto. Debe de haber alguna manera. Estoy segura de que sabes algo de que me pueda ayudar. Sería una mejor idea si le preguntamos a nuestro viejo amigo. ¿Qué quieres decir? Golden Freddy Suggesting me about a homeless mega muscle prostitute just lying on the floor. But I blink for a second—he's not.